¿Ser o no ser? ¿Security or not security? This is the question. <risa> pues tenemos ahí al presidente de la SEC dándonos unas explicaciones y ahora os voy a dar yo también algunas explicaciones. Eh, bueno, decía Winston Churchill que el éxito es aprender a ir de ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Sí, bueno, efectivamente, al final prueba-error, ¿no? Eh, pero, hoy yo creo que no no hacía falta ser tan dramático. Bueno, Churchill era bastante dramático y cuando terminaba pues se fumaba un puro. Bueno, diecio... uh, perdón, 1 de marzo, 1 de marzo. Hemos cerrado mes, ahora vamos a ver cómo lo hemos cerrado, qué impresión nos da la gráfica. Pero vamos a recordar que el 1 de marzo de 1872 el Parque Nacional de Yellowstone se convierte en el primer parque nacional del mundo y que el 1 de marzo de 1896 el físico francés Henri Pequerel descubre una propiedad nueva de la materia, la radiactividad esa tan chunga bueno, el 1 de marzo de 1912 Alfred Albert Berry salta en aeroplano para probar el primer paracaídas y hizo chof no, no hizo chof, hizo chof lo abrió y salió bien eh, necesitaba algo un poquito más grande se fastidió un poquito algunos tobillos bueno, un, par de, un, un, un tobillo <ríe> y, pero bueno, bien el 1 de marzo de 1940 la, se inauguró oficialmente la Bolsa de Madrid y el 1 de marzo del 47 el Fondo Monetario Internacional inició sus operaciones. Luego, el 1 de marzo de 1959, el arzobispo Macario se vio una botella de larios. No, a ver, luchado por la independencia de Chipre, volvió al país después de varios años de destierro y bueno, pues ya consiguió eh, empezar a, a, a hacer esas maniobras de, en cuanto a la independencia de Chipre, que le tocaba. El 1 de marzo del año 79, la UCD gana las primeras elecciones legislativas celebradas tras la Constitución del 78. Y el 1 de marzo del 91, el Tribunal Constitucional de España, ojo al dato, 1 de marzo del 91, el Tribunal Constitucional de España exige el idioma catalán para los funcionarios de la Generalidad de Cataluña. ¿Por qué os digo esto? 1 de marzo. Luego, eh, bueno, pues ha habido varias leyes, ha habido cosas, ha habido tal, pero eh, hay demasiada gente que le echa la culpa a no sé quién, que le echa la culpa a no sé cuántos. 1 de marzo del 91. Gobierno socialista de Felipe González. Las concesiones que tenía que hacer en su momento, pues como han hecho todos los gobiernos. Eh, luego ya cada uno tendrá su opinión. A mí, pues más allá de la estupidez que me pueda parecer perder un, un, un médico porque no hable catalán, me parece a mí que hable como, como sea, mientras nos podamos nos entendamos, que yo creo que tanto en Cataluña como en cualquier otro sitio nos entendemos todos perfectamente, y me cure, que es lo que tiene que hacer. Ahora que, que, evidentemente, no hay que perder uno de sus raíces, hay que seguir manteniendo las, eh, ciertas costumbres, pero claro, vale mantener unas costumbres para una cosa, pero otras no. Entonces, o mantenemos todas o no mantenemos ninguna, o somos todos moros o todos cristianos, esto es así, esto es una realidad, ¿vale? Eh, pero bueno, eso ya cada uno tiene su, su pensamiento y, y es totalmente respetable, es decir, al final haz lo que te dé la gana sin fastidiar a otros. Y esto realmente fastidia a unos, a otros y a sí mismos, quienes lo exigieron y quienes lo están exigiendo ahora, eso es mi opinión, luego ya cada uno tendrá la suya. Eh, pero creo que en Cataluña con que un médico hable español o un funcionario español es más que suficiente, que sería bueno que después, eh, evidentemente, hablasen en catalán, por supuesto que sí. ¿Por qué no? Pero no como exigencia. Porque si no, al final, puede ser que no tengas médicos, que no tengas una serie de, una, No solo médicos, un montón de cosas que te puedan hacer falta. Pero bueno, yo qué sé, eso ya cada uno. El 1 de marzo de 2001, en Afganistán, el régimen de los talibanes destruye los budas de Bamiyan, esculpidos en las montañas durante los siglos 3 y 4. Increíble. Pero bueno, volvemos a lo de siempre. No el 1 de marzo de 2004 científicos españoles demuestran que la oxidación que provoca el éxtasis en las moléculas de la membrana neuronal es la causa del daño cerebral que se origina en los adictos, aunque muchos piensen que no, esto es así, te destruyen las neuronas, la mayoría de las drogas te revientan esa, esa membrana, aunque haya gente que siga, no, nah, porque esto es muy bueno, es bueno pues salga cada uno, lo de siempre no, te haz lo que he dicho antes, Piensa como quieras, lo que quieras, pero sin fastidiar a los demás. Métete donde quieras. Bueno, en fin, venga, vamos a ver cómo están los, los tokens de securities y demás y cómo está Bitcoin, que es una parte muy importante de lo que llamamos Cadia. Venga, comenzamos. <música> Suscríbete y dale a la campanita. Pues ya lo sabes, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, el presidente de la SEC explica por qué piensa que cree que todos los, los tokens, él está viendo que los tokens criptográficos eh, son que no sean Bitcoin, vale, eh, son security, son valores. Se puede considerar un, un valor. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación vale. Eh, luego ya eh, podemos, bueno, es que no nos conviene nos conviene, nos conviene y ha habido mucho cinismo en este aspecto, ya hablaremos del cinismo de las criptomonedas y del cinismo de la de las inversiones eh, pero la realidad o sea, hay que ser un... <risa> si tú te miras el espejo tienes que saber ¿no? que, que lo que tienes delante es, es feo o no es feo eh, y la realidad es, es que sí, ¿no? Eh, al final dice que, que cree que todos los que no sean eh, Bitcoin son valores y que la SEC eh, tiene eh, todas las herramientas legales ahora mismo para supervisar todo el sector de las criptomonedas. Eh, explicó eh, que casi todos los tipos de transacciones con criptomonedas ya están bajo, bajo su jurisdicción excepto transacciones al contado en Bitcoin, vale, y la compra y venta real de bienes o servicios con criptomonedas. Es lo único que no tienen, de momento, eh, bajo control. Si dicen que no tienen bajo control, es que están estudiando tenerlo eh, bajo control. vale. En cuanto a legislación, eso se refiere sobre todo. vale, Y, y también eh, con equipos eh, que lo de alguna forma lo estén vigilando. Esto, esto también es importante. Eh, ...dice que... ...bueno, que todo lo que no sea Bitcoin... Ta, ta, ta, ta, ...que puede encontrar un sitio web... Eh, ...puede encontrar un grupo de empresarios... ...puede establecer entidades legales... ...en un paraíso fiscal en el extranjero... ...pueden tener una fundación... ...pueden presentar un abogado... ...para tratar de arbitrar y lograrlo... Eh, ...tal... ...entonces todo esto... Eh, ...al final... ...si algo... Eh, ...un token... Eh, algo ...todo lo que no es Bitcoin puede eh, tener todas estas características, básicamente, ya para empezar, ¿vale? Eh, ostras, es como una empresa prácticamente. Pues que en realidad es una empresa. Con lo cual, aunque no sean acciones representativas de esa empresa, no deja de ser una security en realidad. ¿Vale? Mm, podemos pensar, bueno, Litecoin, pero es que Litecoin pasa igual. Es decir, no es algo que tiene alguien detrás, tiene un fundador, tiene una, una serie de cosas que hay aquí. Entonces eh, hablan al final también igual que al principio, pues bueno, eh, eh, los tokens pues se crean y se llevan al extranjero, a paraísos fiscales y al tiempo los llevan a Estados Unidos para empezando a venderlos por los por los exchanges, sobre todo, vale. Entonces, pero claro. Eh, que en esencia, todos estos tokens son securities, son valores, ¿vale? Porque hay un grupo de gente y, y en, en, que depende de ellas, en el, en el, en donde está concentrado todo ese valor, y el público, la gente de fuera, participa en ganancias que se basan en lo que hace ese grupo de gente. Aunque no sea una empresa como tal, que la mayoría están reparadas, como ha dicho, se ha dicho antes, ¿no? Por una empresa o por una fundación, por una serie de cosas, pues bueno. Entonces, bueno, tras esa afirmación, muchas personas han ido a las redes sociales para decir que no están de acuerdo. ¿Vale? Bueno, eh, al, por ejemplo, eh, Cherbisky, que es un abogado muy famoso, dice que, que el presidente Gensler puede haber prejuzgado que todos los activos digitales, aparte que no sean bitcoins, son valores, pero su opinión no es la ley. Efectivamente, la opinión de este hombre no es ley. Pero nos está diciendo algo que que es real, que es verdad, que es así, esa es la realidad. Podemos vestirlo como queramos, ¿vale? Podemos decir es que no nos conviene, ¿vale? Y qué es lo que se ha hecho a lo largo de todos estos años, se ha tapado como que sí, que no, que no, que es un valor, que es un token, que tal. Lo, lo están vistiendo de mil maneras, pero la realidad, la realidad es que todos, absolutamente todos los tokens, exceptuando Bitcoin, dependen. De un grupo de personas que están detrás, de una empresa que está detrás, de unos beneficios que tienen esas empresas, de que van mejor o peor en función de cómo su desarrollo se sigue ampliando de forma no libre, ¿vale? Como ves Bitcoin. Bitcoin sí que es una, una cripto libre, eh, pero ni siquiera Bitcoin Cash, ni Litecoin, ni como ya hemos estado viendo, no hay ni uno solo. Si hay alguno, ¿vale? Me lo ponéis y, bueno, pues posiblemente podamos ver Ethereum, Ethereum tres cuartas de lo mismo. BNB, ni mucho menos, ¡ostras! ¡Ostras! Entonces, claro, la realidad es esa. Y es posible que la gran caída de las criptomonedas sea esa. Cuidado, ¿vale? Muy atentos a mí. El tema de las altcoins, ya sabéis que para mí, bueno, para, para especular y esas cosas, pues está muy bien, pero la realidad y la verdad es esa y para mí a mi modo de verlo tiene absolutamente toda la razón del mundo ¿vale? luego lo vestimos como queremos pero esa es la realidad, para mí bueno, ¿qué ha pasado en el mercado? hoy pues a la última hora el SP500 se ha ido al carajo, Sabéis esta vela de cuatro horas que está haciendo, le queda una hora y 28 minutos para cerrar el día estaba haciendo una buena un, un día que no era, no era, no era tan malo si al final pues bueno pim se recuperaba y toma la casitos pues estas tres últimas dos horas y media que lleva eh, pues un poquito mal un poquito mal bitcoin ha respondido también mal mal en esa, en esa vela que acabamos de cerrar hace media y bueno pues veis una vela de cuatro horas que lo que habíamos recuperado el día, pues se lo ha comido. Eh, bueno, de momento que hemos ido a testear otra vez la zona de 20.760, 20.750, ¿vale? Más o menos lo que es la zona y por debajo de la línea de tendencia de esa cuñita que teníamos ahí, ¿vale? Pérdida, teste otra vez, pérdida, volvemos a testear, no solamente la línea de tendencia, sino también la zona horizontal. Eh, teníamos aquí una zona de suelito, podía ser un segundo suelo aquí... Eh, para mí, mi, mi humilde opinión es que no ha bajado donde tenía que bajar y sigo pensando en eh, la línea de tendencia, es un toque aquí, otro toque aquí y que tarde o temprano vamos a ir a tocarla esta. Eso es lo que yo creo. Me, me puedo seguir equivocando, evidentemente, como me pasa muy a menudo. Eh, ojalá no sea así, ya en el próximo retesteo que hagamos a la zona de 23.750 aproximadamente, la rompamos y podamos empezar a subir. ¿vale? Eso sería genial. Eso sería, sería perfecto. Para eso que necesitamos pues que en cuatro horas, que ya estamos muy cerquita, rompamos otra de 50, 50% de horas ahí, vale eh, En una hora vemos que lo hemos perdido y volvemos a intentar otra vez retestearlo. Y en diario, vamos a verlo también, estamos por encima. ¿vale? Estamos bien. Entonces, la, ahora mismo la, el objetivo real, el objetivo de verdad que necesitamos, es... Eh, Martillo invertido en diario que sea verde. No mola, no mola. Eh, vamos a ver cómo termina. Lo que sí es bueno es que termine, que termine a vela verde por encima de la anterior, es decir, por encima de los 23.580 aproximadamente, y con más volumen, que eso sí va a terminar con más volumen. ¿vale? Eso sí eso sí tiene bastante buena, mejor pinta. Vamos. vaya eh, Línea de tendencia RSI en diario, toque, toque, toque. Bueno, pues tendremos que ir a dar el siguiente toque. Vamos a ver si... ¿Vamos a perder la zona de 50 después de darlo o vamos a romperlo al alza? Es, es difícil, es complicado de saber. De momento, esta semana, primera semana de marzo, no suele ser una semana muy, muy alcista, aquí, digamos ni mucho menos. Eh, nosotros seguimos lateralizando en cuanto a Bitcoin. Tenemos aquí, toque, toque, buscando el siguiente toque, la zona de 22.500, sería bastante bueno. Eh, y a partir de ahí sería bueno recuperar. La cuestión, sería, no, la cuestión es no perder esta zona y mucho menos perder la que tenemos marcada como zona de seguridad aquí abajo, ¿vale? Eh, si la perdiéramos, pues, pues prepara, prepara la vaselina, porque es donde es donde vamos. En cuanto a BLX, eh, cómo se portó en el día de ayer, pues una vela que no era bonita, cerró además por debajo del de inicio de esta vela verde que hubo aquí, con este marti bueno, esta doji, eh, y el, el volumen sí que es cierto que mejor, ¿por qué? Porque, porque bajó. A pesar de que bajó el precio, el volumen también bajó, siendo día martes, pues bueno, no era, no era, no era malo. Ethereum, por su parte... Tres cuartas de lo mismo. Hoy no tiene una vela mala, no es tan mala como la de Bitcoin, ni mucho menos. La de Bitcoin, vemos que tenemos un martillo más bajín más y más, más, más cerradito. Y tenemos una vela que envuelve completamente la vela anterior, en Ethereum Eso está bastante bien. Vamos a ver cómo es el cierre. Importante: tres horas y media para el cierre. Y sería genial que cerrase por encima de los eh, 1640. ¿Vale? Por encima de 1640, 1640 y pico, lo más pegadito posible a la línea de tendencia. Sería ideal porque sí nos daría una muy buena muy buena sensación. El total market, verde, que te quiero verde, eso es bueno. Igual, exactamente lo mismo que Ethereum, ¿vale? Eh, vinieron, tocó la línea de tendencia otra vez, ha ido al alza, pero lo suyo sería un cierre por encima de, este, de esta vela, ¿vale? Porque la vela va a, a abrazarla completamente. Eh, la dominancia de Bitcoin, hoy cayendo, esto es bueno para las altcoins, es decir, ¿Qué pasa? Sube, sube el, el, el valor de mercado general, baja eh, la dominancia de Bitcoin, que quiere decir que las altcoins van mejor, ahora lo veremos, y el dólar pues, ha dado ese pequeño ese micro susto después de la subida de ayer, da un micro susto, mmm, decíamos ¿no? que tenía que venir a la EMA20 al menos, y bueno, pues ahí, ahí anda. En cuanto a las altcoins, señoras y señores, bueno pues cardarán verde, no, no es demasiado verde, un uno y pico, pero bueno, está es bien, que sea que sea verde, que te quiero verde. Por su parte, CFX, toma ya, otro 21%. El otro día la veíamos que la, la había perdido. A ver, a ver si me, a ver si me quiere cargar cargar todo. Vale, decíamos que un acercamiento a la zona de 1,17 era bueno, no ha llegado a 1,17, se quedó en 1,18 y pico, casi 1,19, y ¡pum!, rebote. ¡Ostras! Pero cuidado que todavía no esto no ha terminado, ¿vale? Pero bueno, está, está bien, más o menos la zona que veíamos, este, este apoyo aquí o aquí, resistencia, resistencias, bueno, pues es donde casi, casi, casi ha llegado, no ha llegado. Por eso siempre, eh, muchas veces, joder, marcar mejor las zonas de soporte y resistencia. Claro, es que la zona de soporte y resistencia no es una línea que hay que coger, venirse aquí y decir, venga, más o menos, aquí veis, por ejemplo, este apoyo que hay aquí, pues venga, desde ahí vamos a coger por la parte superior y por la parte inferior, me vengo, pues por ejemplo, hasta esta mecha que tenemos aquí, ¿Veis? Esta mechita que tenemos aquí y por la parte superior, pues toda esta zona de apoyos, es aquí se apoya, ahí, ahí, ahí, entonces bueno, más o menos, entonces eso es una zona de soporte. ¿Vale? Entonces, dentro de una zona de soporte de este tipo, sí, te entraba la primera compra, la segunda todavía no, y la tercera, que sería más abajo, pues, pues, no. ¿Vale? En caso de que quisieras comprar a la lanza, CFX. Eh, por su parte, ZRX también casi un 20%, Maker un 17%, muy, muy, muy bien, Yer Finance un 14%, fantástico, y Lubium sigue subiendo ahí un 13%. Eh, fijaros, eh, Lubium, ¿eh? hace tiempo con el, con el jueguecito, hace prácticamente dos veranos, este verano pasado no el anterior, y mira, pues ahí está cumpliendo. STX también 11%. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, Matrix también un 9,80 y pico. Fed un 9%. Eh, Filecoin un 8,43%. Eh, bueno, tengo varias peticiones que me habéis hecho. Voy a ver un momentito aquí en los, en los comentarios. ¿Es que ¿Cómo está? A ver. Joder, esto, madre mía. Eh, bueno, yo os, os digo, ¿vale? Aprovechando este momento de comentarios, eh, os digo que yo no, no os voy a poner jamás ni. WhatsApp ni cosas parecidas eh, a las que os ponen por aquí. ¿sabes? Entonces, bueno, Eric sí que me decía que qué opinaba sobre lo que dice el presidente de la SEC. Eh, lo que opino es eso, que es verdad. Pero que eh, también quieren coger dinerito, cobrar muchas multas al respecto. Ciertamente. Ciertamente es lo de siempre, ¿no? De la SEC. Y aparte de eso, pues bueno, no no lo veo mmm, muy muy muy allá bueno pues aquí no decía Jordi vale Jordi Calcina me decía eh, sem vamos a ver sem cómo está pego un pepinazo y vamos a verlo aquí para para, pa a la x no tengo sem ah. no pero espérate sem es mmm, nem no si no me equivoco, algo así era. Joder, es que ya saberse todas. Bueno. Eh. Jesús, espérate, voy a hacer solucionarlo de una forma muy sencilla. ¿Cómo? Con el market cap. Venga, hombre, carga. Hicimos sem. Nem ya sabía que era Nem, es 5 centavos de dólar. Bueno, eh, vamos a ver eh, un año. Igual, vaya pipinazo, ¿no? ¿Ha habido, ha pasado algo? ¿Ha habido alguna noticia? ¿Alguna cosa? Lo pasé, es que, claro, fíjate, subió a 0.62 y ahora ha caído a 0.51. Igual que ha metido un pipinazo arriba, se ha pegado un castañazo. Eh, tengo yo aquí que raro que no tenga yo bueno no pasa nada vamos a verla en un momento la seguramente la tendré contra el eh, um, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Bien, vamos a verla aquí en Binance contra el Twitter. tendré contra Bitcoin para pa, pa, pa. sí pero es que sí mucho pepinazo hace dos días pero además es importantísimo 54%, pero claro, ha perdido más de la mitad ya. Es normal, ¿vale? Lo que ha perdido. Mmm, ha perdido esta primera zona de soporte, pero es zona, ¿vale? Eh, siguiente, más o menos, lo tendremos por aquí. Este, estos puntos de pivote que hay aquí en eh, 0.48. Este latigazo que dio aquí, que fue. Bueno, tuvo volumen. Sí, tuvo, tuvo volumen. Subió el volumen bastante en este latigazo. Con lo cual, hubo bastante gente que se quedó pillada en ese, en ese nivel. Al subir aquí, pues la gente que se quedase pillada en ese nivel habrán vendido la mayoría. Y bueno, pues hay gente pillada un poco más arriba. Eh, creo que hasta los 0.45, ¿vale? Debería de ser una zona en la que, en la que puede... En la que puede venirse abajo y a partir de ahí volver a, volver a, a pegar un latigazo al alza. Eh, podemos verlo con la línea de tendencia y luego ver si el mercado también responde a esa línea de tendencia. Pues una línea de tendencia muy parecida ya eh, a, a la de otras criptos. Pero bueno, eh, es que el alpevinazo que me tido, ha metido ha sido tremendo. Pero vamos, que la zona de 0.44, 0.8, 0.45, ¿vale? Más o menos eh, creo que va a ser la zona en la que, en la que se vendrá. Zona, no punto exacto. Eh, tenía alguna más por aquí creo que me habéis pedido mm, mm, mm, no qué gachón el lotero dice, no te veo infante de marina pues sí, infante de marina marchemos a luchar, totalmente eh, fui, ahora quedan pequeños restos <risa> pero cuando lo eres, lo eres siempre eh, bueno, pues poca a poca no veo ninguno más así que me hayáis pedido a lo mejor me estoy yo equivocando. Ah, aquí me dices sí. Mira, por ejemplo, Unicem, Alejandro. Vale, te pongo aquí... Pues mira, no te había contestado, no había visto este comentario y no te había contestado. ZCX, vamos a verlo, porque no sé qué es, sinceramente. Entonces, cuando yo no sé qué es algo, lo que hago es buscarlo. Eh, Unicen, ¿vale? Así veo yo la antigüedad que tiene, ver qué... Pues mira, tiene un valor de 8 centavos de dólar. Eh, vamos a ver aquí. Parapapam. Este es el año 21. Primavera del 21, con lo cual, bueno, pues eh, ya va a cumplir en breve la mayoría de edad. Eh, dos años, creo que es un, una edad buena. Eh, está en una zona bastante chunguilla. De momento no le veo yo mucha chicha. Eh, ¿Qué es esto? Um, ¿Qué es Unicen? Bajáis aquí en CoinMarketCap y siempre vais a poder ver eh, qué narices es. Es un sistema operativa, eh, cross-chain, enable eh, para aplicaciones de exchange. Eh, ostras, es que esto tiene mucha tiene mucha competencia. Eh, competencia priva, pri, principal ¿vale? de un producto como, como Unicen, aunque, sí, realmente está en Binance Cloud eh, claro lo suyo de esto es tener tu propia red ¿vale? no estar dentro de otra eh, y claro, si tienes a Cardano ¿para qué necesitas un ICEM? por ejemplo, ¿vale? Es, es, es un poco lo que yo digo y con dos años ya de antigüedad hombre, pues debería de haber hecho algo ¿vale? es decir, si yo tengo Cardano no necesito un ICEM para nada esto es una realidad ¿Vale? O sea, no Cardano, que pretende ser bueno, ya lo iremos, ya lo veremos en el vídeo que estoy preparando de Cardano en, en el otro canal. Bien, eh, poco más, chicos, no me enrollo más. Eh, a ver cómo cerrará Bitcoin, sería interesante cerrar, ya lo he dicho, ¿vale? Por encima de la apertura de esta vela anterior, eh, que fue 23.492 mil o sea, es decir, 23.500 sería lo ideal cerrar, al menos eh, y ya está, pero vamos, no tiene pinta de querer a la vela de 4 horas bueno, no está mal, pero es que esta otra nos ha hecho bastante pupa, a ver si esta se viene mm. ahora esa zona más arriba, 23.500 cierra por encima de 23.550, 23.575 eh, cosas de ese tipo, y bueno pues nos da más alegría si no, pues bueno, pues a seguir lateralizando lateral tonto un poquito, pues hasta que lleguemos a esta línea de tendencia que genera el canal paralelo que, a ver pues puede ser un poquito más chachi. Eh, también recupere la EMA-20 en diario, eh, que no la pierda. Sería también bastante, bastante bueno, pero vamos, que... Sobre todo, ¿por qué? Porque ganemos tiempo y la 50 se nos venga un poquito arriba y no nos vayamos más abajo de lo que de lo que no deberíamos irnos. Importante el cruce que tenemos aquí, ¿vale? La de 100 con la de 200 se están cruzando. Mañana ya tendré el cruce terminado de hacer, así que, bueno, a ver si se produce y no le hace una cobra y se nos viene para abajo. Bueno, para, para eso tendría que bajar bastante el precio. Bueno, bastante, no, tampoco es tampoco hay ninguna barbaridad, con que baja un 20%, ya está. Eh, a ver, que, que esperemos que que no, pero pues, hasta aquí, ¿cuánto tenemos? Ah, bueno, un 15%, por eso, si baja un 20%, ya, ya sí se, se, se, nos, se produciría esa cobra, la haría la cobra, pero bueno, espera. de momento esperemos que, que aguante un poco, así que bueno, chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao.